Muy buenas a todos chicos y chicas. Aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a No Man Sky, los colonos. Uy, uy, uy. Estamos aquí en la misión de Bajo una estrella rebelde, ¿de acuerdo? Así que vamos a la paz de la libertad y acóplate a la estación proscrita. Vamos para allá, a ver dónde entramos, por aquí. Allí, pero me la entradita, me vienen piratillas y tal. Ahora no nos interesa eso. Vamos a lo que vamos. Vale. Mira esto como entran para ahí para adentro. Se me han colado. <ríe> El escuadrón. <ríe> ¡Míralo, míralo! míralo mira, mira, eh, que llegamos a la misma vez! Hay uno, tío! Está guapísima la nave esa, eh. Bueno, después de conseguir allá nuestro transbordador espacial, poca broma. Ya, esto está petadísimo de naves, tío. Sistemas proscritos. Vamos a ver esto. Entrada de la guía desbloqueada. Ok. Madre mía. Vamos a ver la que se nos viene encima. No tengo ni idea, chavales. A ver con quién tenemos que hablar. Hay un si piña aquí, cuando cómo se saludan y todo. Habla con los tripulantes para encontrar la voz de la libertad. Ok. Mira, ladrones y rayos. Estos son los de los contrabando y eso. seguro... Venga. Aquí ni guerra ni Corba, ni que Ok, estos son los guerreros, nada más. ¿No? no Ah, vale, que aquí hablamos solo una lengua Aquí somos libres Ok Bueno, vamos a preguntar por la voz de la libertad Moderadores de gestión Tienen que tener palabras bloqueadas y cambiar los modos de chat en directo Ok ¿Se busca moderador? Pues nada Solo los fuertes merecen cantar con la gloriosa voz de la libertad No permitimos que los débiles nos encuentren Vamos vale. aquí charlando con la peñita a ver, de nave Bueno, ya no busco nave, ya con mi trasbordador Me conformo, voy bien A ver si lo reparo Le damos la bienvenida a Rostro Nobel Encontrarnos a ser elegido, encontrarnos a ser libre Algunos nos negarían la libertad Rostro Nobel Lo sacrificarían todo para apaciguar a los centinelas Pero la voz mantiene nuestra libertad Ok Corsario Bueno Cambiamos la, la vista Y que nos veamos Por lo menos un poquito a las caras Allí hay otro, pero vamos, así está con su nave y tal Mira, que tenemos teletransportador Y todo, ojo, ¿eh? Aquí puede haber cositas interesantes Vamos a ver comandante A ver qué nos cuenta Vale el demonio carmesí corrompe las mentes de toda la galaxia. No volveremos inclinando ante el ojo rojo que todo lo ve. Al hablar con la voz de la libertad, rugimos contra el vacío carmesí. Alcanzamos la misma gloria. Ok. ¿Eh? Cuidado. Cuidado. ¡Ostras! Canción de relámpago. Ya tengo una buena, desde luego, pero bueno. A ver, está. El canción de relámpago este. A ver cuál tenemos. Este no lo veo yo, pero bueno. Vamos a mirarlo. ¿Vale? Gifre 25 espacios. Acá tenemos nosotros, es de clase A, ¿vale? Ahí lo estoy mejorando, lo estoy reparando, ¿de acuerdo? Y tiene 26 de 30. Yo creo que mejor el nuestro, así que nada. Pasando de este, ¿vale? De relámpago para ello Declinamos oferta Nada A ver este chatarrero Vale, parece que aquí también hay otro chatarrero de estos A ver y coordenada Por un precio, dice Ya, ya Y la chatarra Ah, vale, esta de la de contrabando todo de contrabando De esta manera no podemos comprar nada Estamos metal contaminado ahí Que no No tengo yo de eso Estar contaminado Vale Vale, esto que nos da mercancía Y tal De vender No creo que vaya a vender nada Pero bueno yo circuitería por, por venderla tío esta estación espacial me dice solo sirve como chatarra para venderla a un terminal de comercio así que están 0 0 lo suyo era que me diera más tío tuvieran más 3 o algo más ¿O 5 lo que sea en de almacenamiento no eso no lo voy a vender lo abandonado este sí este no venía bien tío por 528 esto lo acabamos de pillar vale cosa de ha soportado a lo largo de la glacia y más allá a menos que se venda antes de que la maldición cause efecto pues nada a venderlo del tiro el globito este venga Me interesa ya tenemos 23 millones ojo ahí eh a ver la nave el cesio, pero que no no voy a vender yo nada de eso que luego no lo necesitamos y. lleno vivo este. La fuente de nutrientes desconocida. La mordita. No veo yo aquí nada para, ver, para vender. ¿eh? Propiedades magnéticas de los fluidos viscosos. De los de la red de comercio. Yo creo que lo voy a vender este. Me da poco, pero me da igual quitarme de lo harto, lo, lo ¿vale? ver, ah, eso trae navio, venga Yo creo que por aquí está bien el chatarrero pero necesitamos más peña o algo Lo mismo está por ahí arriba o... Quizá, por aquí interrogados, tres, vale, vale pues tenemos que seguir buscando más Aquí modificador de apariencia Esto parece que está roto La anomalía está el Núcleo de estación el Supervisor de, de aerovía y... Aterrizaje. Viento comercial desactivado. Fase de la estación preparada. Enlace de ascendente de vigilancia. Aladerón rechazado. Necesitamos la voz. Gracias a ti que ha sobrevivido. Tuya será la estrella prometida. Vidrio, vidrio, vidrio, vidrio, vidrio, vidrio. Vale. Muy bien. Está guay eso. Vamos a ver. ¿Qué vemos por aquí? Más peñita. ¿Hay algo por aquí? ¡Eh! ¡Mejora de ese traje! A ver si padre podemos mejorar. Pues sí, chavales, que tenemos más espacio Esto tu estupendo, tío 39.000, ya ves, baratillo Por un espacio Pago hasta 50 Me lo... Venga, seguimos aquí con la peñita esta Vivo recepción de del mercado negro Ojo con este, así le vendo tecnología A ver qué pasa A ver, tiene brote Ostras, esto sí si le trajemos brote, esto sería un puntazo eh. Ay. Bueno, vamos a ver Tenemos por aquí ¿Qué de reparación, tío, ¿Para están carísimos, carísima tiene cuatro eso no viene muy bien ¿eh? los kits, tío luego los paquetes sospechosos de tecnología y tal no sé a ver porque ayer lo mismo lo cagué un poquito ahí con la venta No veo yo eh, nada para vender pitería igual tío no dos por un millón suyo es que encontramos una estación que nos diera más tampoco tengo mucho tengo dos nada más bueno si no vivo igual tampoco El oro, el oro sí Pero por el montón que tenemos nos dan muy poco dinero 121.000, no sé Más uno con cuatro No lo veo yo Pues nada, para ahí estaría, ¿vale? Es carguero también Podemos Vender algo Que no voy a vender nada Así que Bueno Está ruso. Venga, ahora es uno de los nuestros Nuestro novel se ha formado un vínculo entre nosotros El libre No hay una sola voz, somos muchas Nuestra voz Estuvo. ahora cantas con nuestro coro Ok Objetos raro encontrado Sudario de libertad, un sudario de seda Que se entregaba a aquellos que cantaban con la voz de la libertad Transforma la apariencia de estos otros en esta exclusiva manipulación de apariencia de otros es un modificador de apariencia Ojo Vamos aquí un modificador. ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Qué hay otro? Hay nieblilla ahora, ¿eh? <ríe> vamos a lo que vamos. Venga, va el modificador este. la ha dado o qué? A ver, ¿dónde lo tengo? Modificador de apariencia, me ha dicho. No tengo ni idea dónde está. Venga. Bueno, a ver. Está grabando. No sé lo que no ha podido dar, no tengo ni idea. ¿Mochila ha dicho? No tengo ni idea. Esta es la de Yespal las tenemos todas cerradas, ¿eh? es lo malo, tío. El estilo de mochila, igual, tío. Todo cerrado. Este me ha dado capa fluida. Vale. Hostia, qué guay, ¿no? Tenemos otra aquí, otra capita. La de comerciante de la flota y capa fluida. Hostia, está chula ahí con. Vale. Supongo que será eso. Tenemos capitas, chavales. ¿Qué es? Raya. Marca de raya, picado. Punta de flecha. Y patrón por defecto. Este no le noto mucho la diferencia. Veamos el que tiene y yo creo que ya está, vale. Andarte, nada, pasando. A ver. Mira, no, pues tenemos capitas, chavales. <ríe> ¿Qué os parece? Dándole <ríe> con capa. A ver. Y mucha. Y otra vez otro que tengo que hablar con él o qué, ni idea. A ¿Eh? No he hablado tampoco Tan listo. Necesitamos ayuda Vale, pero este de momento no, no es de la misión Vale bastante de temerario Nada, este igual Tampoco es De la misión, no quiero que tío, no me... incluso a él no que con codicia eso es que quiere que le regale algo no quiere vale, pasando este ya me ha habla con él quedaría este no hola amigo concesionario de objetos vale este sí es de para eso traje vale esto de contrabando y tal, no sé yo Que luego nos detienen, tío, por contrabando De momento no, no voy a comprar nada, ¿vale? A ver, buscar. Ah, esa es la plantita Ok, no tienen nada por aquí, ¿no? Interesante, muy bien Aquí para Para equipación de la nave, ok Tengo tres naves, tengo esa y dos más No sé con quién debería de hablar más Está poderoso, no, tampoco la no, amistad, energía. Este, sí, solicitamos ayuda y. La amistad mismo. Necesitar. Muy bien. Explora la estación. proscrita se el núcleo subvertido de la estación. Ese es el que hemos visto antes. Venga, vamos a ver. Ok. Así ya. Podemos. Sistema de soporte vital. Enlace accedente vigilado. Rechazado, me dice. Gloria, a ti que has sobrevivido, tuya será la estrella prometida. ¿Vale? Pero... El agente de envío del mercado negro, ¿vale? Vale. Sí, sí. Esto que nos señala y tal. ¿Vale? Este de contrabando... Será ese, ¿no? El agente de envío del mercado. ¡Ay! Ahí tenemos otro. Este no lo había antes, tío. Este no lo había antes. Aquí, está aquí. Kalim, esto de recompensa. Ok. Ah, vale, para hacer las misiones. Esta misión para la voz de la libertad, vale, vale. Hay diferentes gremios y podemos hacer misiones con ellos para ir subiendo. Cositas, vale. Y nos dan aquí una recompensa. Mira, los pasaportes falsificados. Lo necesitamos para una misión o algo. Bueno, está bien, mira, entregar ni, ni. De momento. <ríe> Oje. Incautar el gel ómnico al incautar artículos de los comerciantes. Eso es para atacar a los comerciantes. Caza y elimina a un pirata. Ese puede estar bien. Asaltar una nave principal. Madre mía, chavales. Que claro, estos son como piratas de espaciales o no sé. No, no, piratas no son. Caza y elimina a un pirata. Pirata temerario o oeste Vale, esto es lo de la voz de la libertad. esta son como libres y tal. Bueno, ya veremos con quién nos, nos decantamos. Ya hemos hablado con él. ese bien. Solo me queda este. Vale, del mercado negro. Venga. No voy a comprar nada. No te. Esto que no. no te voy a comprar nada. Abandona la estación, vuelva a tu nave para iniciar el proceso de desacoplamiento. De acuerdo. Yo creo que por ahí más o menos van los tiros, ¿vale? Espero poder visitar esto, porque está interesante. Ok. Si quiere para un espacio más para la nave. Lo podía hacer, pero es que me interesa más el trasbordador. Cuando pueda. Ya que estoy. Esta la voy a abandonar. La nueva nave esta La vamos a abandonar rápidamente En ¿no la que podamos Venga, sí, vámonos de aquí Si nos dejan, claro Autorización de salida pendiente La voz de la libertad Nos permitirá el silencio Al la Nuestro nave Llevará nuestra voz Debes ocultar tu rastro Toma este documento Altera el registro de tráfico En el núcleo de una estación Tu voz será libre de la oscuridad Pues venga, aceptamos la tarea A ver ya ¿no estamos. Pasaporte Ok Pues vamos para allá Pasaporte falsificado. Somos proscritos de esto. <risa> Vendo los sistemas regulados. Traficar con contrabando por resultar muy rentable. Vale, vale. Ya lo vi con el ni Vale. A ver. Yo creo que nos tendremos que ir. Tenemos que ir a una estación espacial, yo creo. El núcleo de la estación espacial. Sí, sí. Pues vamos para allá, a ver si tenemos alguna por aquí fuera, ¿vale? Venga, vámonos. Bien. Vale. Sal no, no, no, no, no, no, otra vez no. <ríe> Me tiene que haber salido un poco. Nada, ah, no pasa nada. Ah, tenemos que. Vale, vale. Usar el mapa galáctico. Para localizar un sistema estelar regulado Porque esta estrella no... Está fuera del alcance Vale, vale Voy comprendiendo Ahí tenemos fragatas también para, para reclutar Pero de momento no, no es lo que queremos está tórrido, solanio, cobre, fósforo y cobalto Que no quiero Vámonos A ver qué tiene, Que No voy a descubrir planeta ni nada No es lo que estamos haciendo Pero por mirarlo, ¿vale? vale a ver dónde estamos Echemos un vistacillo por aquí Lightcat Ok Corvax Pirata bajo control Temático Mercado Negro Yo creo que será eso lo del Mercado Negro, ¿vale? Bueno, seguimos ahí Vamos a registrar todo Nos ganamos ahí unos... Buah, nueve nanitas Pero bueno Le damos al mapa galáctico y... Pero vamos a ver Ok A ver Misión actual ¿A dónde vamos ahora? A la de... Aquí, ¿no? Esta que me pide para aquí No hay combustible en, en hiperturbo Estamos ya apañados No me había puesto el trabajador El otro por lo mismo Vamos a ver, entonces Salimos de aquí A ver Claro Ahí está el hiperturbo pues a Eso pues podía haber cambiado de... Pero bueno, con el transportador Pero bueno, no pasa nada Ya lo arreglaremos. Aparte lo tengo hecho por el transportador espacial Hasta que no lo arregle Esto es bastante buena Así que bueno, estamos recargados Y nos vamos Ahora sí Mapa galáctico Y nos vamos a menos dice, ¿no? Aquí. A la. A la calavera esa. Vámonos para allá. Este me gusta este sistema. Un F5. Hay que buscar siempre el sistema F5, chavales. Que nos viene muy bien. Venga, vamos. ¿A dónde nos lleva esto? A ver si nos lleve a buen puerto. Esta misión. Bajo una estrella Madre mía Que me coman las naves estas Cuidado que acabo aquí una de estas ¿Ahora qué pasa? ¿Que tengo que dispararle o qué? Pues venga Vale, uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí ¿Listo? Mira los Hasta la terminal comercial Venga, hemos vencido a 75 naves ¡Ahí, ahí! Me da mis cositas Venga, está aquí ¿Y tengo que ir ahora o qué, tío? Lo mismo no... Cata el carguero Da a los piratas recata para a buscar la batalla Ataca la nave hostil Ya lo he hecho Este ahora ya es más batalla, hombre No creo que lo de estación regulado Yo creo que sé Vamos a ver Ya, ya Voy a marcarlo el Motor de pulso no disponible, ¿vale? Me voy, me voy A los piratillas esto no, no, no Sí no hemos oído vale yo creo que este ¿eh? una nueva estación de esta reguladora o yo que sé vale esto es nuevo para mí venga ahí estamos ahora sí La estación Sigma Youtz 9 Vale, usa el pasaporte falsificado para ocultar tu visita a la estación proscrita Altera el registro local en el núcleo de la estación espacial Esto me lo pedía para una misión, no sé qué Y mira, nos vamos a descubrir ahora lo de los pasaportes, ¿vale? Vamos a ver cómo Nos hacemos ahí un poquito contrabandistas O vale, yo qué sé Bueno, ahora algo somos bandoleros espaciales Estamos haciendo ahí un poquillo de todo, de Colonización y todo. El pionero. Ahí. Como lo que no hay humano en este juego. <ríe> no se ve ni una cara humana. Pero bueno. Ahí imaginamos que está debajo del casco espacial este, ¿vale? Pues estupendo. Sí, allí está el núcleo Ok Vamos para allá Que la voy a liar par de aquí La estación espacial <ríe> Núcleo de estación Supervisor de aerobía Y aterrizaje Ahora verás tú La que la vamos a liar Venga Actividades en el suelo detectada Empezando el escaneo De la base de datos de viajes Venga, pues Podemos denunciar Pero no Vamos a utilizar El, el pasaporte falsificado ¿Vale? Para acceder a los registros De la estación Ok Ok documento de registro aceptado, patrona de tráfico corriente, Ay ahí, la vamos ganando a la máquina je, je, je. guay, va una estrella rebelde ocultar su tu rastro, objetivo completado Qué bien vale, despertar en no, que sea la principal estrella prometida alcanzada, superviviente glorioso toma ahí, nuevo título ojo a ver, a ver, lo de los títulos eso, ¿dónde estaba, tío? <risas> El titulillo. ¿Tenemos título o qué pasa? Lo del viaje. Aquí, aquí. No, sí, estos son, ¿no? ¿Dónde están mis títulos? Logro de exploración, ¿vale? De supervivencia. Que no ha de supervivencia, que me mate. Bueno. Medalla, agregar orientación al registro Esto no sé cómo va, ¿vale? Pero bueno No lo veo Mira, hay alguna, Claro, lo de gremio, de, de mercaderes Esto no lo estamos haciendo mucho Mercenario Y el de exploradores, ¿vale? Ok Esto es lo que yo voy buscando Yo voy buscando el titulillo, pero bueno Escena del título Nacimiento, tecnología, pieza de construcción Estrella polar la expedición ya nos faltó. La hora de viaje. La hora de exploración. Estamos a lo mismo. No sé cómo me podría cambiar el título ese. Bueno, vale, ya lo averiguaré. Hemos terminado la misión de la estrella. No sé. Aquí ya no veo yo. Vale, tengo que reparar tanque y tal, pero bueno Mira, con el cobre activado que ya tenemos Vamos a ir ya entonces para mi... Aunque tenemos esta también la coordenadas, esta del vigía Ok Está en otro sistema galáctico, ya, ya Bueno, vamos a echar un ya que estamos aquí, ¿vale? A ver... ¿Qué podemos hacer? No tengo ni idea ¿Va? No quiere cuenta Un montón de gente ver, Tenemos capita y todo, ¿eh? Ojo ahí Eso que tengo la... La vista, tío La linterna automática No sé por qué en estos sitios no se me enciende A ver Aquí, aquí, de nanites. Dame Ahí Estupendo 66, bueno, eso Vamos acumulando, ¿vale? vale Esa peñita por aquí Lower viajero ¿Qué? Supiera estar lúcida Como si en realidad no estuviera aquí, a ver ¿Un holograma o qué? Hola, mi nuevo amigo ¿Qué tipo de asunto querías tratar conmigo? El ser vivo intenta estrecharme la mano, pero hace una pausa mientras nos coordinamos Está fascinado por el encuentro y afirma ser un viajero es evidente que proviene de una región diferente del espacio Nunca he oído hablar de lo que es, los viking y los corvas Ni ninguno de los lugares por los que he pasado ¿Quieres saber más con un ánimo de cooperación? Intercambiar información Contárselo todo bueno, Intercambiar se si me hice algo a mí también Por un precio es Excepcionado Oh Deberíamos haber dado todo a lo mejor fallado ahí en la conversación vale bueno bueno podemos dar cuarto ionizado no tengo ahora mismo 33 nanites vale, vale interés en lo me... esto nos puede venir bien señal espacial, no mala detectada muy bien madre mía cuánta gente por aquí madre mía Va a llevar un ratillo, ¿eh? Intruso <risa> ¿De dónde eres? Si sí, me saludes Ya no hace una serie de mapas que tiene delante Parece que está añadiendo sus propias anotaciones Bueno No sé si he hablado ya con él Parece que han junto a ciertas ubicaciones Bueno, pues le damos Aquí a lo de la ayuda, ¿vale? Vamos a ver Los símbolos lingüísticos uno de viaje, por ejemplo, yo qué sé. Vale. ¡Oh! Son graciosillos, ¿eh? No sé ni lo que he aprendido. Bueno, seguimos. Buah. Logro de viaje. Estupendo. Conocido 80, eh, poca broma ya Y Si es que hay aquí una retahila de alienígena Que no vea, es la estación espacial Donde he visto yo más, más alienígena, yo creo Madre mía Pues sí que está esto concurrido En algunas estaciones espaciales No te encuentras apenas Y en otras un montón este Se va ya, no me dice nada A ver aquí Poner de cableado necesitábamos, chavales Vale, y están baratillos Menos 3,8 con a comprar otros 20, o yo que sé, ¿vale? Aunque perdamos dinerillo Pero es que no es 20 digo yo 384 creo que me pide un montón, ¿vale? Creo que no tengo ninguno ahora mismo Ven. Amonio Yo tengo un poquito de amonio, no mucho, pero bueno A ver si nos interesa vender algo, pero es que no... Quitería esta, tío. Ahora menos cuatro encima. Me da menos y todo. Desde antes. Estoy mirando, pero no, no veo nada. Para vender Así que... De momento vamos a pasar Esto es lo de las misiones y tal Hola amigo ¿Este qué? Me chocó con el buscador Venga Uno misterioso, venga para C, ya ves tú C, C, C, C, C, c. Ser o no sé Es ahí la cuestión Este es de las misiones Pasando El cartógrafo Pasando No tengo sitio donde ir Como para que me diga este más sitio donde ir Ok Vamos a dar ahora uno de agresión Que nunca le damos Muerte, madre mía, ¡Qué chungo. ¿Y este qué? ¿Está visitado o no? El cabo este no. Si nos pondría visitado, ¿vale? Ok. What the fuck? No dice. Bueno, pillamos a un viking ancianos. Eh, analista, te he visto. ¿Dónde vas, amigo? Vale. ¡Ostras! ¿Cuántos cero y uno? Dame ¿No, un código binario Vale Bueno, por el misterioso ¿Yo qué es? <ríe> por Para, por Sin, sos, so, detrás Durante, mirante El químico A un Corvax mismo. Anomalía Toma Va, Capita Bueno, yo creo que por aquí más o menos hemos terminado, ¿vale? No sé si hay al otro lado Está el chatarrero Otro logro de viaje Seguro me quedan aquí más Políglota Palabras prendidas 80 Ahí, ahí Hasta luego Ahí os vais a quedar, amigos Vámonos a la otra parte y... Huella de metal Podríamos ir también <risa> Si vamos cumpliendo Estas misiones, yo que sé, está bien Esa debajo una estrella Pues bueno, hemos localizado ahí otro gremio Y está muy bien, mira, otra mejora Buah, esto sí que me encanta, cada estación espacial Hay que visitarla, ¿vale? Para adquirir aquí mejoras de su traje Porque esto es... Esto me pide 49.000, ya va subiendo un poquito Pero bueno lo que dije antes yo Habría hasta 50.000 Ya a ver si las pago Aquí también me interesaría Pero no No sé Vale Esta peñita Aquí el de Este que tiene h ah, sí, silenciador impenetrable Nada, nada Vale Este no... no No, interesa Lo vamos a ver Pero que No, nos interesa yo voy bien ya con la mía De momento hasta que encuentre una de clase S, ¿vale? Encontrar Salvo ASOS, tío, salvo cuádruple. Para fin y pirita Cuádruple para fin y pirita Este lo puedo reparar Ya tenemos los paneles de cableado. Ah, vale, que ahora mismo no, no puedo No puedo repararlo, vale, vale Bueno, pues eso que no que No lo voy a comprar, ¿vale? Pues aquí para mejorar esto sí me vendría bien, tío Ahora nuestra amultierramiento Buah, chaval Un nuevo espacio 36 millones Ahí sí pasan ¿eh? con la multierramienta, Nada, nada No lo interesa Ni caro esto Aquí tenemos Un par de ellos tres también a ver el ente. Vamos aquí Para el dialecto Venga, un poquito de De Corvax Bendice este otro guerrero Hay peña aquí Terminal de sonar Que encaje con mi actitudes Ah, este es para, para reclutarlo, vale No puedo porque no tengo el El sistema este Vale, pero me interesaría Para llevarlo a, a A la base En esta partida no tenemos base Tenemos asentamiento, vale Ok, este otro igual para No A ver Vale. vale, necesito una terminal de construcción que no la tenemos. Aquí es donde se contratan. Vale. A ver, tenemos datos aquí: datos de navegación de Me lo llevo ahí. Hay más. Me ha parecido ver más, pero no. Bueno, hablamos con este, el brigadier. De armas parecen estar operativos, pero al final se quedan un simple chasquido, hueco y vacío. El o servicio un gesto de, de odio a sí mismo. Lo necesitamos necesita munición, está claro. Bueno, dale munición al coleguita. Ahí. Suav, vuelve a arder y me hace una profunda reverencia. Ladra de felicidad y me ofrece un regalo a cambio. Con este sí hemos acertado. Ahí. Módulo de ase de extracción. Aquí tengo yo ya de esto? Apunta pala. Hicimos uno de clase C ¿Podríamos instalar o qué? Podría instalar, ¿verdad? Madre mía la pistola, como la tenemos? Bueno, no, tengo otro espacio Dejé. Voy a instalar aquí Oye, hemos sobrecargado Sobrecargado, no podemos. Entonces, almacenamos al carguero. Bueno, me gustaría el eh, otro, el cargamento. Venga, aquí mismo al carguero. Vale, ya lo pasaré al otro lado. Si será por tecnologías, tengo un montón. Vale, estoy todo lleno de tecnología Pff. Venga, eso por ahí. el registro de comercio galáctico vale, esto, esto alguna vez nos interesaría comer, comprarlo vale este el bote de chispa lo mismo lo compramos y por 64.000 mil luego lo, lo vendemos ahí a tope en algún sitio que nos lo vendan bien que nos lo compren bien vamos 800 la batería no sé si haremos bien pero bueno voy a comprar vamos a hacer una pequeña inversión vale ahí un arrepiento pero bueno Diosita no sé cómo voy pero bueno y vender Si lo quiero vender, a ver es que me da muy poco No me suben el precio ahí Nada, de momento no En la nave Menos todavía Nada, no veo No veo cositas interesantes para vender, ¿vale? Bueno, así que bueno El lemio más 4,5 Pero con 3 de lemio que tengo No, no lo voy a vender Pues nada, falsa alarma Está bien, está bien ya Sabemos que tenemos esta peñita aquí para rescatar Y tal, hasta luego Ahí lo del pase a la V3 que todavía no lo tengo Tumba desconocida Dentro del planeta, ojo Ojo, podríamos ir, tío mola, no lo puedo marcar, ahí si sí, eso pues vamos ahora después, vale a buscar esa tumbilla vamos ahora después ya podemos pues ir ya, prácticamente ese atarrero que le den, no de aquí ahí, teletransporte vamos con las misiones está otro sistema, vale, vale de la huella de metal Ok, me salgo un poco de aquí de, de la estación espacial. Vamos a ir buscando, a eh. ver. Aquí, Tumba desconocida, ¿vale? Tal vez, cobre, diosita, ferrita enmantada. La natividad centinela. Bueno, a ver, lo vamos a hacer. Vámonos para allá. Esa un villaje Misión de ala detectada Salto de pulso, ya estamos con los pegoras. me dice Ahí, respondemos, comunicador Vamos a ver las Atlas que nos cuentan Hay ya tiempo que no hablamos con él <ríe> No lo entiendo, no te entiendo O me hablan otro idioma O.. O no, no, no. Venga, aceptamos el mensaje Me lo voy a comer el ala. Me lo como Me lo comió No sé qué ha pasado con el ala. ¡Dios pues, mío! con patatas. Ostras, ¿cuántos de estos? ¿Cuántos asteroides? No, matamos asteroides. Ahí. ¡Qué gran juego, el asteroide! Luego tengo el lanzacohetes, no, pero el rayo de fase sí mola, chaval. Una especie de láser. No más sobre cada calentado. Está bien, está bien el láser este. Revienta los meteoritos estos asteroides Venga, vámonos Que me... Que me lío Con los meteoritos Ya ves, esto estoy lleno de meteoritos Vámonos Ahí Vamos con el motor de pulso Planeta y Emal. Este es de, de frío, ¿vale? Estamos preparados. No hay problema. Vamos a ver la tumbilla ya que estamos aquí. ¡Niun! ¡Barrena! ¡Que entramos en barrena! Ahora lo difícil es poner la nave ¿eh? ahí para que aterrice. desconocida un poquillo más para allá que para acá a ver si podemos aparcar por aquí que no nos torbe nuevo planeta pues nada Ahí está mi vigía escaneamos un poquito ya no sabéis que viene bien la exploración flora peligrosa escaneo bueno, bueno, cuántas cosas hay por aquí por este mapa bueno, ahí tenemos la tumbilla, ¿vale? Generando identificado la curita eh Vamos a por aquí a una descubierta interesante Robobium no, no le mandas comidita y todo vamos a la tumba mira <risa> ahí con mi capilla de chavales cómo mola a ver qué nos cuenta este a ver límite repite reps de... ostra el viajero de antes eh le hice una pregunta que nadie le había hecho Era una sencilla las centinelas qué son las centinelas de dónde vienen Convertido en el trabajo de mi vida, encontrar los diarios perdidos, registros por todos los mundos. Tu madre del viajero caído está marcado con un glifón, un epitafio de alguna antigua tecnología. Ok, traemos el glifo. Bien, bien, tío. Tiene el glifo y junto a él la habilidad de viajar a mundos desconocidos. Dejo tranquilo al viajero caído. Glifo 116, claro. Tengo un contrato de estos glifos, tío, para hacerlo de los manolitos. Yo creo, eh. Madre mía, chavales que subterránea pues, Está cerca, la verdad Bueno, vamos allá A ver si nos encontramos Aparte de más minerales y tal Plantita Muy bien Vale Hace fresquete por aquí, por el planeta, ¿no? Menos 60 grados Eh, cuidado A ver si va a haber por aquí... Algo que no... Haga pupa ¿Esto qué? Ahí la... Estalactita Una talasmita que tengo por ahí se me pima, ya la tenemos Aquí Y tú... Tu... Ve analizando por ahí, ¿eh? Amigo Ostras, que tengo toxicidad también, ¿eh? Y que subterránea, vale Los cubos, por quizás Eh... Hay un oculto vale. No se me ha encendido la lintenilla Ok Verán carbono que tengo un montón A eh. ver Ya dicho No veo si ya Más nada A ver Ahí ¿Hay, hay algo Están por fuera están por fuera Cuidado Aquí Un no guía para ello Eh Guay Vamos a comer un poquito Ya que estamos aquí Toma poquito de comida, hombre Ok No podemos adoptarlo Porque lo tenemos lleno me va a dar leche. Bueno. Un poquito de leche. Aquí veo algo que.. No sé qué es eso. Alguna seta brillante o algo. Vale. Alguno volador. Debería haber. ¡Eh! ¡Y se me fue! Me cachis. Se me fue.. Estás. Wow, otra vez se me he ido para abajo, tío. Sube. Sube, sube, sube. Sube. Ah. Y ahí abajo. Ahora, ahora. El porrazo que me voy a dar yo. Lo tengo aquí, ¿eh? Yo. Ahora Estas cuestan, ¿eh? Lo dupe un Vale 3 de cinco Quedan dos Vamos a ver Los dos terrestres raro y siempre activo Son fáciles de encontrar, vamos En teoría hemos encontrado No creo que me diga más nada No, lo llevé ya Vale, Tengo que encontrar más tumbas, ¿eh? Está muy bien Ahora ya hemos encontrado Qué guay está La musiquita y todo Te dan ganas de quedarte aquí Investigar y todo eh. Primero el, el animal Esto es importante Parece depredador este Con el otro han salido corriendo Queda uno, ¿eh? ¡Ojo! Es la misma, tío Que. Parece otra, ¿eh? Bueno, marcado allí Podemos quitar a los este es el depredador, eh. Este es el depredador. Hola, amigo. Me ha dado de comer. Está comiendo el otro, ¿sabes? <ríe> Estamos aquí. No me dejes interactuar. ¿Qué pasa, amigo? Viene tormentilla o qué? Pasamos del depredador. Ahora. Traer vaya. Leopardo Vale, lo que había visto era esto, nada más Planta rica en sodio Me ha engañado A ver, ¿cómo quito ahora la La baliza? Ahí Vale Eh, es que nos queda Vamos Está. He perdido. Eh. Allí. Eh. A ver qué nos quedaba ya, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. A ver, no me queda uno. No, yo para mí que la habíamos pillado ya la dos dado, que raro no, no le he dado tiempo, yo que sé está allí no le he dado, tío Ahora, hombre Ahora tenemos todos Eso es Perfecto Y registramos, nos da 1250 nanites ¿vale? Esto nos viene fenomenal Hola, buen día Camila Oliveira Duarte Bienvenida, bienvenida Guay, tío Aquello me da igual Lo de la tecnología, aquella, la maquinaria También me da un poco igual El Planeta con toda la especie de vista 5 Muy bien identificar esto también ¿Dónde estaba? No sé dónde me lo he dejado el cargamento ahora. Ni mi nave, ni nada. te más has perdido? ¿Y a qué te pasa, amigo? Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde he visto yo? no identificado. aquí. Aquí seguro que hay alguno, pero vamos, vamos a pasar, ¿vale? Del tema: Oxígeno. Debería de pillar. ¿Cómo estamos con oxígeno? Está mi oxígeno, tío. Madre mía, no tengo oxígeno. <risa> no, Estupidísimo, que ¿eh? Con el tema este de las baterías. Tenemos que venderlo. El momento de recuerdo: lo consumimos. Ese recuerdo Dame ahí Me da módulo de propulsores de lanzamiento A la nave, si no No podemos Por carguero Donde me deje, pues ahí Vale Yo me vi Voy cojo aquello y no sé Llamamos a la nave o yo qué sé no, Por porrazo me he pegado Venga A ver qué nos da Nada, como siempre unos poquillos nanites y tal Está bien Bueno, ya que estamos Cogemos aquí todos los sí ¿no? no sé qué he hecho con él Así que Farmea muy bien Las plantitas las farmea muy bien Te pone al lado de, de ella Y le da un poquito el cuadrado Y se farmea muy bien Pues nada Ahí estaría, ¿vale? Tenemos el loquillo este Nave que está por allí Bueno, no está lejos Tengo que recargarme el traje, lo sé Cargar equipamiento Ahí, entra peligro Sodio, pues ¿no? Tenemos un montón Venga, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bien Ahí vamos Ya he cogido la flora y fauna de esta de aquí Bueno, vamos <ríe> Ok Y para base y hacer muchas cosillas ¿Cómo vamos? En otro espacio Otro sistema estelar Cuidado, cuidado Los cuelos <ríe> No se cruzan, oye Mira qué grande el planeta Tenemos que ir al mapa galáctico, ¿vale? Ok Buscamos aquí nuestro mapilla Que okay. Ahora vamos a ver Si me llega la... A ver Yo creo que sí, ¿no? Un F9, agua ya no hemos visitado Bueno Yo creo que será este, que no lo sé Vamos para allá Ah, encantado Arthur Un saludo ¿Qué? ¿Te gusta el juego o qué? el el espacio A mí me ha encantado la verdad Llevo ahí tres semanas Todo to vicio No pillé en ofertitas Así que muy bien Venga, vamos a ver Nuestra misión Y nuestra historia Porque vaya tela de metal, tenemos que ir a buscarla Allí llamamos a mi carguero y tal o qué? ¿Tenéislo por aquí? Es que no sé si llamarlo Estaría bien Vale Y lo tenemos por aquí Ok Mi escuadrón, ¿viene o qué pasa? ¿Qué son? Carguero y escuadrón Convocar al escuadrón. Venid para acá, Miguete. Esto, esto, lo de naranjita. Naranjita son los míos Ay, qué decir Bien, bien, bien, bien. Mi carguero. Vale. siendo ya cambiar de nave. Pero bueno. Esto es el rollo este, tío. Empecemos con A. Que lo tengo que vender. Venga, no, para la nave. A ver si lo podemos hacer más rápido. Referencia rápida. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí. ahí. ahí. Y ahí. Este que era. La fruta leopardo. Esta va para, para el carguero. Materiales. Aquí. Ya tengo dos frutitas. Aprendido ahora a traspasar la mercancía más fácilmente. Así que la lechecita está. Para el carguero. Materiales. No tengo leche. Eh, bueno, ya tenemos una. Ya hacemos sitio ahí. Vale, la mordita. Tenía mordita por donde sea. Aquí. se la paso también a la nave y así hacemos hueco el no cableado siempre hay que llevarlo en lo alto este tengo que pasarlo a la nave pero cuando cambie la transbordador vale estaría bien hacerse el pase a las dos pero estará este pasearla con el cambio claro necesitamos el cambio y el Emerilio vale aquí hay que sistema está el rojo y uno verde pues nada vamos, tenemos que intentarlo eso también tenemos muy pendiente yo creo que ya podemos ir para allá no una semana dice Vale, la nave próxima, me alejo y nos vamos. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entrando al planeta coordenada del Vigía dando vuelo suborbital Entrando en la atmósfera Así podemos aparcar ahí en el edificio desconocido este pues Se ve un pimiento Mire, ahora hay que ir Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Vale Estamos todavía Altito Bien, bien, bien Cuidado, bien, bien, bien, bien Tenemos para aparcar, ¿eh? creo, ¿eh? Decisión alcanzado Me aparco aquí en lo verdecito Cuando me deje Ahí No sé Vale, ahí está lo de llamar a la nave Así que supongo que bien De acuerdo Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que ha estado muy bien el directito de hoy Hemos avanzado bastante Podemos seguir avanzando, por supuesto, mucho más Vale Voy a... A ver dónde está esto de la antena Voy a reclamar esta base Guardar y trazar En la que me deje Ahí ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo siempre Llegamos a un sitio Campamento de maíz. ¿De acuerdo? Y nos da una datita de negociación muy estupendo Tenemos que examinar todo esto Que nos va a venir muy bien Así que, bueno Espero que os haya gustado el directito de hoy Seguimos ahí, ¿vale? Con las misiones Allí vive un centinela y tal Varios centinelas, un par de ellos Y tenemos que investigar todo esto nos Hemos llegado y hay que investigarlo la, Las poblaciones de... ¿Vale? Animales y todo nos puede venir muy bien Los cactus, esto Pues nada, examinaremos esta base ¿Vale? lo del vigía, las coordenadas del vigía Una huella de metal Lo teníamos ahí pendiente Tenemos que destruir todo esto Y apañarlo para nosotros Pues nada Mirad que maravilloso ha visto ahí en el cielo Aquí nos despedimos con Bandolero el viajero Venga, un saludito Peñita No se olvide de dejar like Suscribiros al canal Y comentar un saludo de Peñita, bye bye.